Mi nombre es Sergio Andrés Higuita, soy colombiano y tengo 21 años. Va ni vaya a hacer un Mendináis, leychecoa. Hoy te voy y yo, te está... ¿Qué está diciendo? Yo soy Juaristina. Pero voy a irte a ocasión a Marquina La Fundación Sky significa para mí mucho, significa para mí un gran aprendizaje, un gran paso que he dado en mi vida, significa unión, significa pasión y sueños. Bueno, en Chaco Fundación, yo ciclista profesional y queríamos tener equipo de lengua y equipo y también está BTL y se te con eta bueno euskal euskaltzirren dularitzan eh historia handi zeukidaren ekipoa da bai Bueno, a Netzako azkenen etzeko taldea, eh e, afisional duta pasatu nitzenetik, ba banikan nikan konfiartu izandu hon taldea izanda, eh dakiten guztia gain arte ba emandi dauketen esperientzia guzti eta eta ba urtek pasala joan naizen irabazten, ba ba fakultate diferente kwa Fundación Isordisquiates se trasquieren para proyectar la pasaciento ya os lleva, va a la fundación que es que ni siquiera ordenereza que va va a nada. Fue la oportunidad de correr las grandes carreras del mundo, ¿no? Y hoy en día pues sigue siendo sigue siendo en mi casa, ¿no? Ahora como preparador físico y director del equipo continental. Ha sido una ganancia muy grande para mi carrera deportiva siempre. Llevaré a la fundación en mi corazón porque ha sido un paso muy bonito. Vamos a apretar, ¿vale? No hace falta ir a tope a pito sacado, pero si apretar un poquito hasta arriba, ¿vale? A lo que os digo, que os va a venir bien de carastel ciclismo en Euskadi lo ha sido todo. ¿no? Al final hemos visto carreras en los pueblos desde, desde que eres un niño, ¿no? junto con la pelota. Quizá han sido los, los deportes más populares ¿no? aquí. Sí que recuerdo desde pequeño pues cómo me veía las carreras cerca de casa y, y sentía pues, que quería ser ciclista. ¿no? Para mí el tema de la afición vasca es algo que hay que vivirlo, ¿no? es, es algo que es un sentimiento, ¿no? y luego pues, cuando lo vives pues, lo que te digo es una sensación de, de indescriptible, de, de emoción, de, de que te da fuerzas de por todos lados y que, y que me encantaría pues, que todos los ciclistas algún día puedan, puedan sentir eso, no. en sí. Ordeca de una menda de diferentes dietas, que va a transmitir que va a dar a un invidio que se va a dar a un que un que se Va, Nico, te terreno que arrepentirás con la 1 sin hola, es, a mí me gusta escalar el terreno que va a la coche rendular y se urte, escalar, Ser escalador es mantener un sufrimiento durante muchísimo tiempo prolongado, ¿no? 50 minutos al máximo esfuerzo. Entonces, claro, la topografía y el entrenar en zonas así es lo que lo hace a uno fuerte, ¿no? Una vez le prometí a mí no voy a ser tan buen escalador como una y ojalá se lo cumpla. Entonces también eso es otro motivo y que mis familiares me vean en lo más alto de un podio, de un giro que, o de una vuelta que tiene muchísimas subidas. Y, entonces también eso impulsa que, que yo sea escalador. El hecho de que en Euskadi casi todos los corredores son escaladores, pues eh, sí que tiene una influencia, ¿no? Vivir en un entorno en el que la montaña es siempre protagonista, te hace entender perfectamente cuáles son las necesidades de un escalador y definir de una manera muy concreta qué prestaciones tiene que tener esa bicicleta para darle respuesta a los escaladores más puros. Yo creo que la orografía en el ciclista te marca, pues que al final, las carreras aquí en Euskadi siempre han sido con cuestas, ¿no? No tenemos un terreno llano, entonces pues quieras que no, el que sale ciclista aquí tiene que tener unas condiciones mínimas de, de ser un poco escalador, ¿no? Un, un buen escalador lo que tiene que tener es una buena relación vatio-kilo, ¿no? En general, ligerito, por debajo de los 70 kilos, 68 kilos para abajo son los grandes escaladores, y tener un buen consumo de oxígeno y, y, y gran capacidad de mover vatios. El escalador solo tiene una, una palabra en la cabeza y es el peso, entonces todo gira en torno al, al peso y a, su, y a su prestación, con lo cual una bicicleta de montaña eh, es, es fundamental que sea lo más ligera posible, pero sin renunciar a un grado de rigidez lo suficientemente alto como para que no haya una dispersión de energía cada vez que un ciclista pedalea o, o aplica fuerza sobre los pedales. Lo que antes era una batalla eh, por los gramos y todo giraba en torno al gramo, hoy le estamos pegando también otras necesidades como la rigidez o en ciertos aspectos también una pequeña mejora aerodinámica, con lo cual es importante entender el tipo de carreras a las que hacen frente para poder diseñar el producto de la mejor manera. Euskadi es un lugar que es complicado y hace que los ciclistas se vuelvan duros, ¿no? Eh, tener climas adversos, subidas tan duras, eh, los hace unos ciclistas fuertes. Ahora el ciclismo de Asco está muy fuerte, siempre ha estado fuerte, pues, y verlos a ellos así me alegra mucho porque es un ciclismo bonito.